...yo apoyo eh, la instalación del TMT en La Palma... ...como no podría ser de otro modo... ...me parece muy importante... Eh, ...hacer caso a los sabios... ...que la humanidad tiene que prepararse para salir... Eh, ...de este planeta... ...La Palma... ...tiene que estar eh, a la altura de la historia... ...un telescopio como el TMT es fundamental para que podamos estar lo mejor preparados posibles en un futuro.